¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, en esta ocasión, lo que vamos a ver el día de hoy, es cómo configurar lo que es una red unificada. En este caso, la vamos a armar con el controlador OC200 de la marca Teppelin que tenemos aquí. Este es el controlador de la marca Teppelin, modelo OC200. Eh, aquí tenemos lo que es, el modelo de esta antena es el eap 225 que soporta hasta 100 usuarios conectados simultáneamente y a continuación pues tenemos aquí eh, tres puntos de acceso EAP115 se alimentan de una fuente de alimentación de 9 volts la función de este pues es unificar todos estos puntos de acceso para emitir una sola señal de Wi-Fi y asimismo a su vez controlar las velocidades de cada uno de estos puntos de acceso por medio del controlador Prácticamente vamos a hacer una configuración básica en, ya posteriormente vamos a hacer una configuración ya avanzada para que ustedes vean eh, qué más podemos hacer. Eh, estos equipos ya fueron usados anteriormente en un, en un hotel y pues ya el servicio eh, pues finalizó su contrato y pues vamos a proceder a resetear estos equipos para que queden desde cero y así poder conectarlos todos al switch que tenemos aquí. Y también este controlador vamos a conectarlo eh, en este switch. Ahorita vamos a ver cómo conectar todo para que ustedes vean también y se den una idea cómo van conectados. Y vamos a ingresar por medio de una laptop y poder hacer las configuraciones, ¿vale? Entonces, seguimos. Perfecto, amigos. Regresamos. Entonces, este, bien voy a, voy a proceder a conectar todos estos este, puntos de acceso o a sea, la corriente eléctrica para que las pueda ya resetear. Ahí tenemos la primera... Bien, rápidamente compañeros, el día de hoy voy a enseñarles cómo dar de alta lo que es un eh, controlador omada OC200 de la marca tepelín Bien, una vez que ya tengan iniciado su cuenta en la nube En la parte de, eh, de ajustes, estamos aquí en ajustes Y nos vamos en eh, controlador, miren, aquí a parte de arriba Controlador eh, si nosotros te, tenemos una computadora conectada y configurada, pues aquí nos va a aparecer. En este caso tenemos una computadora configurada y bueno, está eh, en línea. Ahora, nosotros queremos agregar un controlador extra. En este caso vamos a agregar uno, que, que es el OC200. Y bueno, vamos a darle aquí, voy a, voy a repetir nuevamente. Voy a darle donde dice añadir controlador. Vale. En la parte del medio dice controlador hardware, enrutador integrado. En este caso es el OC200. Aquí marca el OC300, el ER721, oh, perdón, 7212 PC. Y dice en la nube omada ¿vale? Agregar, ¿vale? Entonces vamos a añadir, en este caso, el OC200. Vamos a irnos aquí en la parte del medio. Y aquí nos dice... Que si ya se encuentra parpadeando lo que es eh, el fo fo foco de Cloud. En este caso nosotros ya tenemos aquí conectado. Aquí ya tenemos conectado lo que es el controlador OC200 Omada Y bueno ya está parpadeando lo que es el foco. Tenemos alimentado con un eh, cable mini USB. Eh, también se puede alimentar por medio del un POE. ¿Vale? En este caso lo estamos alimentando con un cable USB. Y bueno, eh, ya tengo conectado un cable de red a mi este a mi switch. Ahí está. Y bueno, ya estoy conectado a lo que es. Tenemos conectado a la computadora. Y bueno. vale Entonces, este. Bien, vamos a darle en siguiente. Vamos a darle en siguiente. Y aquí nos va a pedir. Eh la clave que trae eh, en la etiqueta blanca del controlador y es donde vamos a escribirlo en la parte de arriba y posteriormente vamos a escribir el cat chat vale los datos okay. 15. Perfecto amigos, una vez que ya ingresamos lo que es el, el número de serie y el catchat que deberíamos de eh, corroborar, pues ya nos va a aparecer así como el controlador que se ha agregado a la cuenta cloud, y nada más le vamos a dar en hecho, ya con esto quedaría ya el controlador agregado, vamos a dar un segundito más que aparezca, Y bien, perfectamente, ya tenemos aquí agregado lo que es el controlador, el 6, 664D93, ¿vale? Y ya nos dice que se encuentra en línea, ¿vale? Entonces ya con esto ya nosotros podemos ya eh, ir agregando o eh, configurando lo que es eh, las antenas eh, de la marca Tepelin, eh, para ya poder así eh, armar sus redes, y bueno, bueno, y pues hasta aquí el video de cómo es que se agrega un controlador OC200 a la cuenta de Omada eh, Cloud, y bueno, pues sin más que decir, nos despedimos, y nos vemos hasta la próxima. En un nuevo video donde les enseñaré cómo hacer eh, los enrolamientos, los, a, adu, adu, cómo adoptarlos a las antenas. Y bueno. Esperemos que eh, se suscriban, que le den like. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Eh, en esta ocasión pues vamos a ver cómo eh, a lanzar lanzar este controlador para que ya la, podemos, la podamos... Eh, usar o controlar lo que son eh, la red de, de, pues de Omada para armar redes eh, unificadas con antenas de la marca tp y bueno, hacer una red unificada, eh, una red Wi-Fi para conectarse por medio de eh, fichas, por medio de una cuenta de Facebook o por medio de correos electrónicos.